Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues ahora estamos acá desde el eh, Instituto Down de Jalapa y estamos así con varios de los alumnos del Instituto y los maestros y estamos con Lucy, que bueno, Lucy es la encargada de la biblioteca del Instituto Down y ahora pues ella nos va a platicar más o menos eh, de qué trata su trabajo y qué material tienen en la biblioteca, ¿verdad Lucy? Sí, este, buenas tardes, buenos días. Eh, o oh, buenas noches o ¿no? oh, buenas noches dependiendo dónde estén este bueno agradeciendo a la directora me me consiguió un lugar donde puedo poner mi bueno la biblioteca que es la que estoy manejando eh, que mucha gente me han donado libros bastantes de escuelas este también Vecinos míos también me han donado, yo he donado algunos libros también. La biblioteca tiene este, libros infantiles, juveniles, y que más, eh, tiene enciclopedias, diccionarios, novelas para adultos también, libros de autoayuda, para maestros, para que también sepan cómo manejar a sus alumnos. Y Oye Lucio, sé que la biblioteca no existía y tú la estás haciendo apenas, o ya existía y tú estás como juntando nuevo material para la biblioteca. Ese, desde hace mucho no existía la biblioteca, Ajá. pero como la directora, una nueva directora llegó, entonces sí. me puso a mí como eh, encargada. encargada de la biblioteca que soy la que estaría manejando y que algunos libros es para que los que ya saben leer, Ajá. Sean, ellos puedan leer los libros que ellos quieran. Eh, los que no saben leer, yo les estaría leyendo los libros. O sea, yo, además de la encargada, eres como, digamos, te encargas también de leer para las personas que no saben leer. Más bien es como, lo, en la biblioteca es para que yo les... O sea, no les enseñaré, sino que yo lea con ellos. Ajá, sí, sí. Es decir, si yo les doy un libro eh, X, eh, yo les estaría leyendo el libro. De los que me gustan mucho son los de valores, que les ayudan mucho a cómo ent entenderlos, cómo puedo ampliárselo a los, bueno, a mis compañeros, que también sean como mis alumnos. Ajá este un, una vez este me vinieron eh, algunos álbumes de la maestra Giovanna Ajá. Eh, y este, algunos que sí saben leer les di el libro y a otra compañera le estuve leyendo un libro de acerca de un balón que se llama respeto uh -huh. pero también me decías que también hay como libros de cuentos y... hay cuentos infantiles o sea como cuentos de de mes, para bebés también que, Bueno, niños pequeñitos, más ¿no? pequeños Para leerles Y hay cuentos más avanzados Para que Algunos que no sepan leer Puedan ver las imágenes sí, este, Bueno, me dices que, que La biblioteca funciona Por donativo, o sea, si yo quiero Por ejemplo, si alguien que nos ve Quiere donarte un libro, te lo puede traer Acá y ya, pues, lo agregas sí. ¿Cómo funciona? Sí, pues donan más libros de, de lo que tengan ellos, Ajá. novelas o lo que quieran ellos entregarme para que ya pueda ir mi hacer biblioteca de más libros. Bueno, es una, es un buen trabajo, es una buena labor porque pues con eso además además tú estás ayudando a tus compañeros también para que conozcan, pues como tú ya has dicho, valores y otras formas de pensar y, y un poco de historia de bueno, de arte o de historia, uh -huh. ¿no? Tienes, tengo hasta algunos, pocos libros de inglés, bueno, de, de spines, de, muchos de, an, eh, libros de, de animales. Uh -huh. Tengo también revistas de todo tipo de cultura eh, y libros de, de, como de gastronomía, de, de nutrición para que aprendan. Ah, oye, este, Lucy, pero ahorita que me acuerdo tú eras maestra de inglés, ¿no? Soy maestra de inglés. Eres maestra de inglés. O sí. sea que también no hay problema en que te traigan libros de, en inglés porque, bueno, pues tú puedes como medio traducírselos a tus compañeros, sí. ¿no? Entonces todo aquel que quiera donar eh, un libro para la biblioteca del Instituto Down de Jalapa pues puede venir acá a las instalaciones del Instituto Down y, bueno, pues Lucy lo tomará... ...en su resguardo y le dará un muy buen uso... ...bueno Lucy, pues muchas gracias... ...la verdad es que estamos aquí también haciendo estas tomas... ...porque estamos en medio de la clase de, de Miguel... ...y Miguel quiere ahora enseñarle a los demás alumnos... ...cómo más o menos se graba un programa en video... O sea, ...obviamente hay otras formas... ...pero esta es la forma que nosotros podemos hacer... ...porque no tenemos mucho equipo... ¿no? Sí, sí. ...pero bueno, gracias Lucy y gracias Miguel...